Un saludo muy especial para todos, bienvenidos a Creaciones Betina. Cumplir un año con tu novio o novia es uno de los momentos más felices de la pareja, quiere decir que su amor ha sabido sobrevivir a todas las dificultades o problemas que a veces suelen suceder. Al encontrar el amor te sientes feliz y renovado, deseas pasar todo el día con esa persona y lo que más deseas es que ese amor dure para siempre. Por eso hoy les enseñaré a hacer una letra 3D, la letra es la inicial del nombre de tu pareja para que le obsequies en esta fecha tan especial como es el día del aniversario. Espero les guste y sobre todo que compartas este video, vamos al paso a paso. Vas a cortar un rectángulo en cartón de 16 centímetros por 24.5 centímetros. vas a medir 6 centímetros en estos dos lados. Acá vamos a medir 4 centímetros para empezar a hacer la letra. Vamos a hacer la letra C. De nuevo, 4 centímetros. Y vamos a darle la forma a la letra. Como les dije, es la letra C, que sería la inicial del nombre de tu pareja. Vamos a medir 4 centímetros y vamos a ir haciendo la letra así. O sea, la letra de ancho es de 4 centímetros. Terminamos acá de dibujar, nos quedaría así, vamos a cortar con bisturí o con tijera, con lo que te quede más fácil. Ya teniendo la cortada tomamos cartón de nuevo, vamos a repasarla porque vamos a hacer la tapa. ahora vamos a trazar más o menos 3 milímetros porque recuerden que la tapa es más grande que la base así lo van a hacer en todo en toda la letra nos quedaría así como les dije la tapa es más grande que la base vamos a cortar la letra en cartulina, y este es un papel decorativo, es opcional para pegarles así. Y por este lado también la corre con papel azul. Vamos a tomar ahora cartón corrugado. Este mide 4 centímetros de alto, que sería para pegar así alrededor de la base en todo el contorno de la letra C o en todo el borde. Y este que mide 2 centímetros lo vamos a pegar así, que sería para la tapa. Así. Nos quedaría así. Acá lo que hice fue colocar dentro papel picado y chocolates. Estos son dulcecitos. Y en este lado vamos a escribir la fecha. 31 de octubre del 2019 te amo. 30 de octubre del 2020. Esto es para aniversario, o sea, un año. Vamos a delinear así. Para resaltar más la letra, voy a colocar la tapa, ahora vamos a cortar una tira en cartulina de 22 centímetros por 2 centímetros y vamos a doblar en la mitad, vamos a pegar, esto lo hago para que quede la cartulina más rígida. sería para pegar acá en esta parte vamos a aplicar silicona líquida y pegamos acabo de utilizar dos fotos voy a utilizar las fotos de tu novio o novia y las van a pegar así de ambos voy a correrlo un poquito para acá para centrarla aquí bien y voy a pegar acá la otra fotica o pueden también pegar fotos animadas ahora eh, corta tres cuadritos en papel azul de 4 x 4 centímetros vamos a tomarlos los doblamos en la mitad y vamos a cortar un corazón pues serían tres nos quedarían tres vamos a aplicar silicona líquida vamos a doblar así este en la mitad y lo pegamos acá y este también igual así quedaría así de este vamos a cortar varios y vamos a empezar a pegar así como lo voy a hacer Me parece que esta letra es un buen regalo y muy bonito. También la pueden hacer del color que deseen, con corazones rojos, que también quedarían muy bonitos, porque de por sí los corazones son rojos. Pero yo los quise hacer así azulitos. Ahora vamos a pegar así o sea en estos espacios, para que quede como más llenita, me parece que se ve todavía aún más bonito esta letra la pueden personalizar para la ocasión que necesiten, también pueden hacerla para cumpleaños para regalársela a una amiga, una, a un familiar como deseen y ya pegamos acá el último corazón nos quedaría así ahora en esta parte vamos a cortar vamos a utilizar marcadores vamos a cortar un rectángulo de 3.5 x 7.5 y vamos a cortar así como una banderita y vamos a marcar a escribir acá con amor, o también pueden escribir eh, feliz aniversario, como deseen. A mí me gustó más con amor. Voy a hacer el corazoncito si acá con marcador rojo, voy a delinearlo y la última letra. escribir aquí. Vamos a hacer en este contorno punticos o hacen rayitas si desean, esto es opcional y al corazoncito le va a hacer estas rayitas, y ya pegamos en esta parte ahora vamos a cortar una cartulina blanca, una tira de 6 por 15 centímetros vamos a redondear esta parte acá, vamos a doblar así para que al cortar corte en los dos extremos así y vamos a copiar un mensaje de amor para este día que sería amor cada día me siento más feliz de estar a tu lado y aún más feliz de celebrar nuestro primer aniversario juntos vuelvo y les digo recuerden que los colores son opcionales son los colores que más les guste a ustedes retirar la tapa y vamos a aplicar silicona líquida y pegamos en esta parte me parece que es una cajita muy novedosa y original nos quedaría así ahora vamos a colocar la tapa y terminamos. Amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que el video les haya gustado. Si es así, manito arriba. Y no olviden compartir este video con sus amigos. Hasta la próxima.